Estaba diez en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó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 pequeño dijo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 Cabeza, hombros, rodillas y pies. ¡Gracias! Así, boca y nariz, cabeza, hamburro, día sí. y pies, cabeza, hombro, rodillas y pies, y ojos y orejas y boca y nariz, cabeza, hombro, rodillas y pies.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 los limpia parabrisas hacen swish, swish, swish, swish, swish, swish, swish, swish. Los swish, swish swish swish swish swish, limpia para hacen swish, swish, swish, swish, Por toda la ciudad. El claxon del camión hace pip, pip, pip. Bip, pip, pip. Bip, pip, pip. Bip, bip, bip, bip, bip. El claxon del camión hace pip, pip, pip. Por toda la ciudad. Las ventanas del camión se suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan. Las ventanas del camión se suben y bajan por toda la ciudad. El asiento del camión hace squeak, squeak, squeak. Squeak, squeak, squeak. Squeak, squeak, squeak. El asiento del camión hace squeak, squeak, squeak por toda la ciudad. El mono del camión se ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe. El mono del camión se ríe, ríe, ríe por toda la ciudad. Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van, las ruedas del camión girando van, por toda la ciudad. Y no sabe dónde encontrarlas Deja las quietas y vendrán a casa Meneando sus colitas Pequeña botín, buscó a sus ovejas Pero no sabía cómo encontrarlas Miro a todos lados de aquí y allá Aún no podía encontrarlas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 ¿dónde has estado? Yo a la reina, visité en Londres Gato gatito, ¿qué hiciste ahí? Asusté a un ratón, bajo su silla Gato gatito, ¿qué estás haciendo? Voy en canoa y estoy nadando Gato, gatito, ¿por qué estás triste? Mamá me dijo que fui malo Gato, gatito, ¿qué hiciste? Hice un desastre y me lastimé Gato gatito ¿Qué pasó ahí? Vi un ratón Bajo la silla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 Corderito, corderito Mari tiene un corderito Su lana blanca como la nieve Donde sea que Mari va Que Mari va Quemar iba, donde sea que mar iba, el cordero también irá. a la escuela un día, la escuela un día, la escuela un día La siga a la escuela un día, eso es contra las reglas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 El perro y el gato, la vaca, el perro y el gato Ay, oh, el de río la vaca, el perro y el gato El gato, el perro y el ratón, el gato, el perro y el ratón ratón, el queso y el ratón, ay oh el río, el queso y el ratón, el queso se queda solo, el queso se queda solo, ay oh el río, el queso se queda solo. Del ABC. A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, e, F, G H, I, J, K, L, M, N H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U O, P, Q, R, S, T, U O, V, W, X, Y, Z O, V, W, X, Y, Z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 H, I, J, K, L, M, N, O, B, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z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 conejitos, salten, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten y alto Mira los conejitos Durmiendo hasta mediodía Déjanos despertarlos Con una alegre melodía están muy quietos, están enfermos. Despierten pronto. Salte conejitos, salten, salten, salten conejitos, salten, salten. salte conejitos, salten, salten, salten, salten. Conejitos, salten, salten, salten Zarten, conejitos, salten, salten. Despierten conejitos, salten, salten, salten conejitos, salten, salten. Despierten conejitos, salten, salten, salten conejitos, salten y alto.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 Colgando en la pared Una botella verde Colgando en la pared Una botella verde Colgando en la pared Si a una botella verde Le ocurra cae, Habrá ninguna botella verde Colgando en la pared Brilla, brilla, brilla, brilla, estrellita Brilla, brilla, brilla, brilla, estrellita Estrellita, brilla, brilla Me pregunto qué serás Muy arreglada Tú estás como un diamante en el cielo Estrellita, brilla, brilla Me pregunto qué serás Brilla, brilla, brilla, brilla, brilla estrellita Brilla, brilla, brilla, brilla, brilla estrellita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 Brilla brilla me pregunto que serás estrellita brilla brilla me pregunto qué serás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 Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno.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 Va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se cae en seguirá siendo el niño más dulce de la ciudad. Silencio pequeño, no llores, papá te.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 Rema tu rema, bote rema, suave rema, por la, corriente. Por la feliz, feliz, corriente, feliz feliz feliz feliz la vida es, es solo un sueño. Rema rema rema tu bote suave por la corriente, si ves un cocodrilo no te olvides de gritar. Rema rema rema tu bote. Por la corriente Si ves un cocodrilo No te olvides de gritar Rema, rema, rema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 De esta forma nos ponemos la ropa, ponemos la ropa, ponemos la ropa De esta forma nos ponemos la ropa en la fría y helada mañana de esta forma peinamos el cabello, el cabello, el cabello. De esta forma peinamos el cabello en la fría y helada mañana. De esta forma vamos a la escuela, vamos a la escuela, vamos a la escuela. De esta forma vamos a la escuela en la fría y helada mañana. Alrededor del arbusto de moras, arbusto de moras, arbusto de moras. Alrededor del arbusto de moras temprano en la mañana.